Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de Living Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 221. Que mi mente esté en paz y que todos mis pensamientos se aquieten. Padre, hoy vengo a ti en busca de la paz que solo tú puedes dar. Vengo en silencio y en la quietud de mi corazón, en lo más recóndito de mi mente, espero y estoy a la escucha de tu voz. Padre mío, háblame hoy. Vengo a oír tu voz en silencio, con certeza y con amor, seguro de que oirás mi llamada y de que me responderás. Y ahora aguardamos silenciosamente. Dios está aquí porque esperamos juntos. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás. Acepta mi confianza, pues es la tuya. Nuestras mentes están unidas. Esperamos con un solo propósito, oír la respuesta de nuestro Padre a nuestra llamada, dejar que nuestros pensamientos se aquieten y encontrar su paz, para oírle hablar de lo que nosotros somos y para que Él se revele a su Hijo. Que mi mente esté en paz y que todos mis pensamientos se aquieten. Amén.